Así como te decía en un video anterior, eh, que no hay motivo para creer que el Volcán de la Palma sea como una señal apocalíptica. No, el Volcán de la Palma no es ninguna señal apocalíptica, pero sí te voy a contar algo. Detrás del sol se esconde algo. Detrás del Sol se esconde algo que desde más o menos el 2011 quedó escondido detrás del Sol. El cometa Elenin en el 2011 frenó detrás del Sol. La NASA dijo que se destruyó, pero todos los astrofísicos que estábamos siguiendo el Sol en ese momento nos dimos cuenta que en la NASA nos mentía. Nos dijo que el cometa se había destruido cuando en realidad quedó escondido detrás del Sol. El cometa Elenin, eh, antes de que llegue, ya le habían sacado fotos y se decía que en las fotos se notaba que había un clúster en la cola del cometa. Un clúster significa un cúmulo de estrellas y nebulosas, donde... Los astrofísicos del mundo decían que venía Nibiru. Bueno, todos esperábamos la llegada de Nibiru y en el perihelio, cuando el cometa Elenin tenía que llegar lo más cerca del Sol y luego doblar para seguir tu, su trayectoria, resulta que el cometa se detuvo detrás del Sol y solo salió polvo. Y la NASA dijo que ese polvo era porque el cometa se había destruido. Bueno, a partir de ese día que ese cometa se detuvo detrás del Sol, las llamaradas solares que eran geoefectivas, o sea que apuntaban hacia la Tierra, se volvían pobres. O sea, el Sol prácticamente se apagaba cuando eh, las manchas pasaban frente a la Tierra para luego activarse, entonces algo había detrás del sol que chupaba la, ti, la, la energía del sol en el momento de eyectar, bueno, eso ahora parece que no está debido a la eyección de masa coronaria, a la explosión clase X que tuvo el sol hace unos días atrás, y bueno, eso sí te podría decir que es algo raro y también las fuertes lluvias que han habido en todo el planeta en estos últimos días. Parece el apocalipsis, realmente.